bueno para comenzar con el video lo primero que vamos a tener aquí ya listo es la estructura que es el, el html básico con el título, con el fondo de un color gris oscuro el, el elemento canvas ya en, ya listo en su tamaño que vamos a necesitar y el bloque de script abierto lo primero que vamos a hacer en el bloque de script es crear el, hacer la referencia al elemento de canvas Y después de ese campo vamos a, a sacar el contexto. Una vez que tenemos el contexto, ya podemos dibujar sobre él. Primero vamos a cargar la imagen que vamos a utilizar. Y el momento de que carga la imagen, vamos a dibujarla. Vamos a ver cómo queda. que okay, ahí se ve medio mucho porque no el, no es lo suficientemente alto vamos a ponerle que sean de 600 Así de esta manera uh, ok ahí lo está dibujando pero eh, debería ser un poco más grande pero el problema es que como mm, se trata de redimensionarlo bueno uh, aquí vamos a hacer una función para dibujarlo en cierto tamaño haciendo algo de más ahí eh, si le ponemos el, el ancho y el alto se va a mostrar pues, aplastado no porque está fuera de las proporciones normales del, de la imagen aquí lo que haríamos es que al momento de, de, de dibujar el este eh, la foto vamos a dibujar también ciertos eh, círculos para que sean los indicadores de donde debemos seleccionarlo para poder redimensionarlo Entonces aquí no está funcionando, pero debe ser algo con este tal vez, en lugar de fill pad, es fill nada más, para que se llene todo el... y va a aparecer un círculo. Eh, vamos a hacerlo un poco más pequeño, que sea de un radio de 5, así. Y vamos a ver uno parecido en la parte de abajo, también para redimensionarlo verticalmente, no solo horizontal, así. Ok, esto lo vamos a cambiar el, el eje 50%. Este de MOOC 2, creo que no lo vamos a necesitar porque el ARG ya hace su trabajo de, de moverse con las coordenadas que le dé uno. Se fue error mío. ya se muestran los dos puntos. Eh, Ahora lo que vamos a hacer es detectar el evento de el evento de mouse up, mouse down y el mouse move vamos a ponerlo para que se redimensione horizontalmente bueno para esto primero tenemos que pasarlo la función que hace el dibujo pasarlo a bueno lo que hace el dibujo vamos a pasar una función manera y vamos a llamarlo donde lo teníamos anteriormente así ya lo estamos dibujando pero ahora tenemos que guardar eso el valor de alto y ancho en, en otro en una variable. Vamos a borrarlo en, en un solo objeto para todas las propiedades del objeto, de la, de la foto. la imagen pues la vamos a dibujar en esa posición en ese vamos a decirle que foto foto.wid y foto.ey bueno creo que salió un error pero mm, podría ser Aquí, ponerle A100, ahí, está, ahí lo dibujamos de nuevo. Y lo que vamos a hacer, vamos a buscar, vamos a, a detectar si están dando clic sobre uno de los puntos. Le lo vamos a hacer eh, con dos validaciones en el mouse mouse zone Como, así vamos a hacer que, que aquí, en este vamos a detectar el punto blanco, el de la derecha. El punto blanco a la derecha eh, que sea a partir del el width menos 5. O sea que sea mayor a, al width menos 5. Y vamos a decirle que también debe ser menor al width. Bueno, eso ya lo puse también aquí. Debe ser menor al width más 5. Que es aquí, a la derecha. Vamos a hacer lo mismo, pero. En, en Y pero en este caso va a ser Y entre 2 ya estaríamos eh, con eso ya sabríamos si se está seleccionando se está dando clic sobre ese círculo y vamos a guardar en isop en que sea el de la derecha. Así. Y al momento de hacer mouse move. Vamos a ponerle que si is right, o sea, is upright. Vamos a cambiar la, el, el ancho de la imagen del objeto foto, de acuerdo a la posición del puntero. Y vamos a volver a dibujar la imagen. Probarlo que parece que está marcando error, ok. Es cierto, no existe la variable que estoy tratando de acceder que es la w, en este caso tiene que ser foto.w, que es el de width. Ok, está marcando un error error, es no soft right, es soft set top. Ahí está. Si se fijan acumuló el puntero se redimensiona, pero el problema es que no estoy borrando el plano y lo que está sucediendo es que se está, se está quedando marcado como las ventanas de Windows XP. Lo que tengo que hacer aquí es cada vez que se redimensiona debo de limpiar primero la pantalla. Y ahí está. Lo redimensiono. Ahora, ahorita ya solté el mouse, pero me sigue redimensionando. Para, que, para evitar este tipo de cosas, lo que debo hacer es es, de, es decirle que en el mouse up libere la variable is up. Ahí está, aquí ya lo suelto, lo vuelvo a arrastrar. Si se fijan, bueno, yo le doy clic aquí y no sucede nada porque debe ser exactamente en el punto o en ese radio del círculo. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para el alto. Aquí va a ser al revés, el, el ancho lo voy a dividir entre dos. Y el alto no lo voy a dividir entre dos. Va a ser completamente el alto. De esta manera. Entonces aquí esto lo veo lo voy a borrar. Y el is up le voy a poner que sea bottom. Vas a ver cuál es el, el que está seleccionado. Y acá abajo voy a copiar eso también. Voy a poner voto. Y lo que va a cambiar es el alto de acuerdo al, al ADI. Ahora vamos a probarlo. Dejarlo para acá, dejarlo para acá y si se fijan se redimensiona. Ahora lo que sigue es uno en la esquina. Voy a dibujar también una esquina para poder redimensionarlo en las dos, en cualquiera de los ejes. lo dibujé y ahí pongo el otro y este lo voy a copiar también. Sea bottom right, copiar este así. Y en este caso, vamos a cambiar los dos así. Actualizo. Ok, creo que cometí algún error. X, ok, es el. Este es width. Y este es... Eight. Así. Ya lo rostro para acá y ya puedo remencionarlo. Libremente. Puedo hacer lo mismo también para la, la esquina de arriba. Pero este sería, en lugar de cambiar el tamaño, lo que cambiaría... Bueno, sí cambiaría el tamaño, pero también eh, cambiaría la posición. Voy a dibujarlo. Ahí lo dejó al principio nada más que se lo está comiendo, pero aún así se puede, aún así puede funcionar. Este es todavía más fácil porque no es. porque bueno, más bien es este es en, en X en lugar de en W. Este es en X. y este es en y y lo que voy a cambiar es este stop left está cambiando el círculo pero no quiere cambiar el, la imagen porque la imagen si se fijan arrastro el círculo y se está moviendo pero este es un error porque en ninguno de los casos estoy dibujando la imagen en, o más bien no estoy respetando el, el alto y el ancho que le estoy dando entonces lo que debo hacer aquí es al momento de dibujar la imagen más esto lo voy a quitar, no lo voy a poner para que sea XY porque ya lo debe tomar de directamente en la variable que es foto. Aquí voy a hacerlo así. Ahí se está moviendo pero hay un detalle ahí porque debería, de la, debería reducir también la, la dimensión. Y los otros puntos no se están, nos están yendo de acuerdo a la posición sino se quedan solo por la por el tamaño de la imagen. Entonces voy a arreglar los demás puntos. se está moviendo nada más que lo que me faltaría es que esto no debe moverlo sino debe redimensionarlo pero a la inversa para eso lo que haría es que la la diferencia a ver si tengo que pensarlo porque eso no lo había considerado ok Ahí está. Eh, la diferencia que sucede en, en X. Oh, creo que este ya no está funcionando. Es porque al momento de hacer la validación eh, aquí. Debo de sumarle la posición del, del mismo objeto. En una misma foto. Para todos los casos. Foto yé, foto yé, aye. creo que ya sé que ese es aquí aquí es el problema que el esto lo tengo que sumar pero se debe sumar antes de, de... no contrario el que se debe dividir entre 2 es este este se debe dividir entre 2 y después sumarse con foto más y foto y entonces este es entre 2 y lo se suma a foto y lo se suma a 5. Ok, está bien así. Si sí, está, se remenciona así. Lo puedo remencionar así. Y voy a trabajar en el otro de acá, el de, el de abajo. me falta de la esquina Ahí está. Movimiento libre en este, en la derecha, en la parte de abajo. Y... okay, creo que falló en la parte de arriba. Ahí está. Ahí está. aquí un detalle porque cuando le pico se redimensiona un tamaño diferente que no corresponde aquí yo creo que lo que tendría que hacer es como le podría hacer no está tomando en cuenta al momento, de al momento de moverlo en la posición de X entonces aquí lo que voy a hacer es que el ancho sea la posición de X más el actual x y y. decir el, el menos la posición de la foto a ver ahí ajá, ahí ya se redimensiona si lo doy clic no, no brinca como brincaba antes lo va a hacer lo mismo a todos Cambio la posición para que no se oculten los, los los círculos que están en la parte, el círculo de, la, de arriba en la esquina superior izquierda. Eh, y este draw image al principio, lo voy a borrar esto porque ya no se ocupan. Y creo que ya está listo. No le puse el, los demás porque creo que sabiendo cómo funciona esto y ya de, por intuición, digo, se, yo creo que van a poder intuir cómo hacer los demás, pero estos son creo yo los más importantes.